¿Qué pasa compitruenos? Por fin tenemos tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Va a ser mañana, ahora lo veréis Pero tenemos también noticias no solo del tráiler Que tenemos cositas buenas Sino también cositas malas de los juegos en general Ahora lo veréis porque hay mucha información Así que vamos a darle caña Lo primero es la confirmación del nuevo tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Será a las 3 de la tarde hora española Los que seáis de Latinoamérica pues tendréis que hacer esa conversación y haremos directo, me tendréis aquí reaccionando en el canal, así que no os lo perdáis, mañana a las 3 todo el mundo aquí preparados para reaccionar a las noticias, que por cierto... Ya se sabe lo que va a salir, así que os lo contaré dentro de un ratito. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro amigo Riddler que ha dicho muchas cosas interesantes. Lo primero, si tuvieras que darle un tipo de Pokémon a estos juegos, a Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿qué tipo sería? Pues bien, nuestro amigo Riddler dice que sería bicho siniestro. ¿Por qué? Porque Bug de bicho significa también bug de error, ¿vale? Esto quiere decir que los juegos de Escalate Púrpura van a tener muchos bugs. De hecho, lo confirma el mismo aquí. Le dice uno, espero que no sea porque está lleno de bugs. Y pone una carita llorando. Se viene, hermanos. Tiene pinta de que estos juegos van a tener muchos bugs. Son mundo abierto. Eso da mmm, posibilidades a muchos tipos de bugs. Así que preparaos. Es posible que Riddler esté usando una versión que no sea la definitiva, la que se va a llevar a las tiendas ...y podamos rezar, por favor, porque eso sea así. Pero si no, me va a parecer algo lamentable, sinceramente, ¿vale? Luego, la parte del siniestro, pues quiere decir que a lo mejor la historia es un poco oscura. A mí me sorprende un poco esto, porque la verdad es que la historia parece muy family friendly... ...al menos todo lo que hemos visto hasta el momento. Pero, oye, si hay algo oscuro, pues, no sé, como que me motiva un poco, sinceramente. no Lo de los bugs no me motiva, pero lo, de los, lo del siniestro, sí. Veremos, porque damosle de una oportunidad a Game Freak, no saquemos conclusiones que ni siquiera tenemos el juego, así que, de momento, tranquilos, ¿vale? Seguimos, él nos dice que recordéis eh, sal salvar la partida, guardar la partida frecuentemente, porque se vienen bugs, hermanos, ya lo sabéis. Pero lo interesante de esto no es aquí, sino aquí. ¿Cómo es el postgame? Le preguntan y dice, te va a decepcionar. Esto me ha dado un bajón, hermanos, yo espero que si esto es así... Si el juego es eh, decepcionante el postgame, sea porque el juego en sí mismo ya es muy completo, muy muy top, ¿me entendéis? Que el juego ya en sí mismo te llena tanto que el postgame te da un poco igual, ¿no? Que ya has hecho todo lo que podías hacer en el juego normal y el postgame pues serán cuatro cosillas y ya está. Yo, si me das eso... Te lo firmo, te lo compro. Además de que, bueno, como están haciendo un DLC o en teoría está confirmado ya el DLC, pues claro, el postgame tampoco se lo van a currar mucho. Pues como el de Spada y Escudo, que es verdaderamente triste. Pero bueno, es lo que hay hermanos, no podemos esperar mucho de los postgames de Game Freak. Vamos ahora con la información que nos ha dado Riddler sobre el trailer de mañana. Aquí os traigo un tweet que puso hace ya unos días... Que nuestro amigo Palque Origin ha desgranado, ha deducido que puede significar planta hada, ¿vale? Ha puesto aquí un montón de significados para la palabra Kao. Y otros, para la palabra chian, parece ser que los más eh, frecuentes son planta y hada. Aunque hay otros que pueden hacer referencia al pasado, como before, como algo, una forma pasada, o yo qué sé, tienes cosas como odio, que podría ser algo relacionado con la parte siniestra del juego, no se sabe, pero para que os hagáis una idea de que posiblemente mañana nos hablen de un Pokémon planta-hada, ¿vale? Esto... Eh, es una deducción un poco, pues eso, cogedlo con pinzas porque no está para nada fino. ¿Pero por qué sabemos que tiene que ver con el tráiler de mañana? Por esto de aquí. Nuestro amigo Riddler acaba de tuitear hace un rato nombre del primer Pokémon del trailer, CXZ. Y tiene que ver con el Chian. Por tanto, ese primer Pokémon puede que sea un Pokémon planta-hada. Perfectamente, hermanos. O sea, lo acaba de tuitear y acaba de decir que tiene que ver con el tráiler 1, o sea que, cuidado, hermanos. Primer Pokémon para el tráiler CXZ. No sabemos lo que es CXZ, ¿vale? Si alguien lo sabe, esto tiene que ver seguramente con algo chino. Mm, me lo dejáis en los comentarios porque yo no tengo ni idea. Pero ha seguido tuiteando, compañeros. Y dice, nombre del Pokémon del tráiler 2. TTY. Por supuesto, no tengo ni idea de qué puede ser TTY. Aquí preguntan si es el Pokémon eh, motor. Ojalá, compañeros, pero uff. Eh, no sé, eh, parece ser que se va a confirmar y eh, no sé, nadie sabe nada de este nombre es que ya os digo, lo acaba de tuitear hace un rato y, y nadie sabe nada aún pero es que ha seguido tuiteando y ha puesto esto de aquí, nombre del tercer Pokémon del tráiler, Onomatopoeia, que es como suena como Onomatopeya en español es decir, como si fuera un ruido de Pokémon la verdad es que no entiendo a qué juega Riddler, supongo que mañana eh, entenderemos todos estos eh, tweets de Riddler, pero ahora mismo esto nos está explotando en la cabeza, pero la gente está contenta porque ya sabe que nos han confirmado que va a haber tres Pokémon nuevos en el tráiler de mañana. Y estoy deseando verlos, sinceramente. Yo solo con que saquen el Pokémon este, que es el, el pájaro, yo ya me voy más que contento. Pero ojito, porque no solo con eso, chicos, tenemos aquí una cantidad de información de Riddler que se ha puesto a tutear a lo loco. Dice, ¿qué nuevo Pokémon creéis que será revelado mañana? A, a, se admiten apuestas, ¿vale? Yo no sé si esto quiere decir que sus tweets se refieren a un tráiler, a un segundo tráiler y a un tercer tráiler diferentes o que los tres están en el mismo tráiler, ¿vale? Yo he supuesto que los tres son del mismo tráiler, porque si no, no los habrías puesto hoy a toda prisa. Entiendo yo. Pero, cuidado, que a lo mejor solo es un Pokémon, ¿vale? Porque aquí dice que nuevo Pokémon, no Mons. Solo pone Mon, así que a lo mejor mañana solo hay uno, ¿vale? Veremos. Y le empiezan a contestar la gente. El Pokémon sal... Y dice, la primera forma es bastante cute. Ok, me gusta. Esto es información de gratis. El Pokémon Delfín. Y dice, te has sido salpicado por él. ¡Qué pena! Ya está. Ok. El Planta Fuego. Es divertido ese Pokémon. Es divertido. ¡Wow! Me imagino el típico, la típica guindilla loca que creo que va a estar bastante guapa. r o Pokémon Paradox. Y dice, r para siempre. ¿Nos mostrarán mañana un R-Fake? ¡Ojito! Habrá que analizar el trailer, no vaya a ser que a lo mejor lo muestran o a lo mejor lo tienen por ahí de fondo alguna cosa así. Cuidado con eso, habrá que verlo. Luego dice, eh, queremos que nos quiere que nos enseñen el nuevo Pokémon Periquito para que pueda odiarlo o no si se parece al Chatot o como si fuera un Chatot regional. Y dice, es muy diferente de Chatot, tienes que coleccionarlos Puedes coleccionar los periquitos, porque puede que los periquitos tengan distintos colores. Esto es brutal, hermanos. Muchísima información. Quiero ver el perro fantasma. Y dice... Ojito. No sé qué significa esto, la verdad. ¿Lo traduzco? No lo puedo traducir, ¿no? Post-it. Pues, ok. No, no sé exactamente qué quiere decir. Eh, Girafarik, si Game Freak tiene alma. LOL. Se parte de risa. Cuidado porque puede ser Girafarik. Sería brutal. Sería increíble. Y ojo a este tuit, chicos, que me ha encantado. Porque, sinceramente... Mm, esto, es, esto es un pepino. Espero el Pokémon eléctrico volador. Espero que sea tan, ima, tan increíble, tan amazing, como imaginación de él. Y dice, es increíble. Es muy fiero, como una buena fiera. Un Pokémon... Eh, ¡oh, ¡Chulo! Chicos, el Pokémon eléctrico volador va a ser de los favoritos de mucha gente. Estoy convencidísimo de ello Vamos, pondría la mano en el fuego. Y ya está, creo que... Bueno, pues aquí el Pokémon moneda, no es solo una moneda. Y ha habla de Gardevoir y Galei, y ha dicho, la nueva eh, Waifumon reina, ¿no? Además de Pokémon Martillo, que dice que también es una waifu, ¿no? Y ya está, eh, no, dice algunas cosas más, pero algunas ni se entienden, y realmente tampoco tienen gran valor. ¡Dios! Muchísima información, qué ganas de, de ver el tráiler de mañana, sinceramente, tengo unas ganas... Locas. Para terminar, compañeros, os traigo esto de aquí, que es una absoluta locura. Han metido un fake mon, por supuesto, esto es fake, de la evolución de Primip eh, en lo que sería una especie de juego, ¿no? Como si fuera de Púrpura, compañeros. Mirad qué maravilla. Ojalá sea así la evolución de Primip. Está guapardo. Pero guapardo de locos, me encanta. O sea, de verdad, un aplauso al que ha hecho este, este fake mon porque me parece. ¡Buah! espectacular, dejadme que os parece en los comentarios, y nada más hermanos hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado nos vemos mañana para el tráiler de Pokémon Escarata y Pokémon Púrpura y dejad un super like, reventad ese botón como si no hubiera un mañana nos vemos chicos, chao, chao